Hola mis hermanos, fijaos en la gloria, aquí en la fe con conquista siempre la buena nueva de reino de los cielos Otra semana más, otro jueves más, reino, eh, estas hermosas palabras, estas clases virtuales como yo las llamo Mira que esta semana el Espíritu Santo ha titulado esta emisión más lento, más viejo, más sabio Esto es de una reflexión que ha leí aproximadamente dos o tres semanas De un avión 777 y, una, y un avión de guerra F-18 Llevan a 30.000 pies de altura el avión comercial iba aproximadamente a unos 800 kilómetros por hora y el avión de combate iba a 2.500 por hora. Y, y el avión de combate se le puso a, a la par, al comercial. Y entonces le preguntó al el piloto de guerra, al, al, al piloto de comercial, de cómo estaba. Entonces eh, el piloto dijo, está muy bien. Y entonces el avión de combate emprendió una velocidad tremenda como la velocidad de la luz, Hizo unas picadas, hizo unas piruetas y después se le puso la pared. Entonces le preguntó qué, qué le había parecido. Entonces el piloto del, del aerolíneo comercial dijo impresionante. Ahora entonces el piloto le dijo, ahora mira tú lo que yo voy a hacer. El avión de la aerolínea mantuvo la misma velocidad. Pasaron aproximadamente cinco minutos. Regresó y le dijo al, al, piloto, al piloto de guerra... Por, están estaban comunicando por radio y le decían que, que, que le había parecido Y el piloto de guerra, todo confundido, le dijo, ¿pero qué hiciste? Y el piloto de comercial le dijo, mira, me paré en mi silla, estiré mis piernas, fui a la parte detrás del, del avión, fui al baño, me comí una dona, eh, pude llamar a hacer una reservación. De tres días para la estadía donde yo me iba a quedar. Y mi empleador iba a pagar por todo eso. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Que muchas veces que cuando estamos jóvenes, o estamos en la onda de que nos gusta esto, nos gusta aquello, eh, muchas veces eh, algo que me ponía el Espíritu Santo, mis hermanos, es que entre más viejo que uno se vuelva, y entre más conoce uno de Dios, el confort y la paz que le da a Dios a uno es maravilloso. Y es por eso que cuando nosotros estamos en, en, en esa tranquilidad, en esa paz, y en ese día a día, precisamente el Señor me llevaba al a Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18, que, que dice, que, ¿te recuerdas cuando el Señor le hablaba que apaciente mis ovejas? Le decía a Pedro, mira lo que le decía Pedro Pedro, cuando leía este, este, esta reflexión me hacía llevar a esto, de cierto, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñará otro y te llevará a donde no quieras. Mira que este más lento, más viejo, más sabio, cada día uno va aprendiendo más en lo de Dios. Y eso es afanes de la vida, o como lo llaman en inglés, SOS, -O -O se llama slower, uh, older and smarter, que lo que te dije en español más lento, más viejo, uh, más sabio, te hace entender que todo, siempre debemos depender de Dios. A veces la, lo, que, lo que hicimos en la juventud, esas cosas van a haber consecuencias. Y esas consecuencias debemos aceptarlas, y entregárselas al Señor, en el nombre poderoso de es su nombre. Y es por eso una vez más, cuando leía el Evangelio de San Juan, Capítulo 21, versículo 18, que dice, De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde, de, a donde querías. ¿Te recuerdas cuando eras más joven o si eres joven? Mira que si estás escuchando esto no es una casualidad, es un gran propósito. El Señor te está diciendo, pide mi sabiduría, búscame, órame, que yo, entrégame todas tus cargas porque todo lo que tú estás haciendo, algunas cosas no son mías. Y es lo que quiere el, el diablo. Que en, esas, en esa juventud, tú hagas malas decisiones. Que cuando llegues a viejo, eh, no vayas a arrepentirte de, de lo que tú hiciste. Mira el ejemplo de esta reflexión que nos ponía. El Señor, que cuando eres joven, la velocidad y la adrenalina parecen ser excelentes compañías. De pronto ese amigo, esas decisiones que tú has tomado, esos compañeros, tú de pronto dices que son buenos pero realmente te están apartando de los caminos de Dios. O si no conoces de Dios, es porque, si el Señor te está poniendo esta palabra, es porque realmente quiere algo mejor para ti. Pero a medida que se envejece y se, y se hace más sabio, eh, una vez más, el confort y la paz tampoco deben ser menospreciados. Y es por eso que hay un problema maravilloso que nos, que nos trae el Espíritu Santo en esta semana, mis hermanos. Que, que dice Proverbios en el capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Por eso el Señor dice que el que quiera sabiduría, pídala. Pídala porque él se la da. Cuando estamos y tomamos decisiones bajo la voluntad del Señor, es maravilloso. Y, y eso lo, es lo hermoso que cuando uno se acerca a Dios y hace la voluntad de Dios, él va a conceder nuestros anhelos, nuestro corazón. Y es por eso que el Señor te está diciendo, más lento, más viejo, más sabio. De pronto esa, ese lento, ese, ese, ese viejo y ese sabio es cada día de tu vida. De pronto eres un joven. De pronto tendrás 18, tendrás 20 y pico de años. Pero cada día de tu vida te estás convirtiendo en más sabio. El Señor te está diciendo, pídeme. Y como lo, decía en el, como lo dice en el Evangelio de San Juan 21, 18, de cierto, de cierto te digo... Cuando eras más viejo, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando llegues a viejo, ya van a cambiar muchas cosas en tu vida. Hasta de pronto vas a tener que depender de alguien. Entonces, esas decisiones que estás tomando ahorita, que esa adrenalina de la velocidad, como nos habla esta reflexión, que parecen buenas compañías, que esos amigos que de pronto te están convidando a tomar la cervecita, el, el, el licor, lo que sea, drogas, mucho cuidado. Mucho cuidado, padre, mucho cuidado, hijo, eh, esposa. Eh, pronto esa, esa amiga, que tú dices ser esa amiga, o es su amigo, eh, como dice la palabra, maldito el, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces tenemos que de confiar en Dios, pedir siempre su dirección. Y Efesios capítulo 15, del versículo 15 al 16, de la nueva versión internacional, me encanta esta, esta traducción, dicen, así que tengan cuidado, de su manera de vivir. No vivan como necios, escucha esto, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Mira que el Señor, esto ya lo decía a la iglesia de Éfesos, hace mucho tiempo. Pedro le decía, uh, perdón, Pablo le decía a la iglesia de Éfesos, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y esa adrenalina de pronto de, de, de, de, de tus decisiones, de, de hacer lo que se te dé la gana, mucho cuidado, porque van a venir consecuencias. No vivan como necios, sino como sabios, que toda decisión que tomes ponla en la presencia del Señor y dile, Señor, ¿esto es correcto, sí o no? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Santiago 1.5 dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, escucha esto pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así recuerda, Santiago 1.5, escríbelo, si tienes tu Biblia, subrayalo. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídela al Señor. Y es lo que yo le pido todos los días al Señor. Por eso debemos de tener en esa comunión constante, es de ser lento, viejo. Y, y sabio que en, que en esa lentitud tomemos esa, ese momento ese tiempo para poner en la presencia al Señor esa lentitud de esperar la respuesta del Señor y cuando seamos más sabios que esa decisión fue la correcta porque hay muchas veces que tomamos decisiones que decimos que son del Señor al comienzo puede ser hermoso pero al final vas a, vas a ver los resultados dijo Gamaliel si esto es de Dios, va a seguir. Si no, esto se va a acabar. Y hemos visto acabar, acabar muchos ministerios porque no son de Dios. Hemos visto acabar muchos negocios porque no son de Dios. Hemos visto acabar muchas decisiones de hombres porque no son de Dios. No le han pedido la, la, esta sabiduría al Señor en el nombre poderoso Jesucristo. Y ya para ir terminando, mis hermanos cristianos en la gloria, Mateo. Cap, eh, capítulo 6, versículo 30, 34, una vez más, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Escucha esto, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Y es por eso que como este piloto de guerra quería demostrar que lo sabía todo, y vemos una juventud que cree que se lo saben todo y quieren todo gratis, Mira la sabiduría de este, de este piloto comercial. Tomó cinco minutos, eh, te lo voy a poner así. Eh, él fue, digámoslo así, que tú eres ese piloto de, de comercial. Tomó esos cinco minutos, dobló de rodilla, pidió la sabiduría al Señor. Señor, respáldame, cuídame en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Regresó, le dijo al piloto, mira las maravillas que en cinco minutos hice. Hiciste cosas de, con adrenalina, pero ¿qué hiciste? Nada. Fue un momento, fue esas emociones, esos afanes. Pero en ese piloto, en esta reflexión, se paró, estiró las piernas, fue al baño, com se comió una dona, pudo hacer una reservación para estar cómodo, tranquilo. ¿Y quién estaba pagando eso? Su empleador. Si lo ponemos en términos espirituales, él estiró las piernas, se levantó, o oh, te arrodillaste, fuiste en lo espiritual, hablaste con el Padre, regresaste, elegiste al piloto, mira, el Dios vivo, de, vivo y de poder, en el nombre poderoso de su Jes Jesucristo, me ha dado su Santo Espíritu. Me dice que me está dando un lugar donde dormir. Él es mi proveedor. Él es el que me va a sustentar. Y que... Mi, eh, mi familia y yo le vamos a servir a Él en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo, lo declaro y toma esa palabra, toma esta palabra que te estoy dando en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria y la honra al Señor. Mira que en Lucas capítulo 10 del versículo 40, el 41 y el 42, cuando Jesús visita a María, a Marta y a María, y esto también me, cuando leí esta reflexión, me hacía recordar también esto. Mira, te lo voy a leer. Respondiendo a Jesús, le dijo: Uh, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y así le pasaba a este piloto de combate. Quería demostrar que estaba preocupado por la velocidad y todo eso. Y el, el comercial estaba, mire lo que dice el 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, lo lento, lo viejo y lo sabio tomó tiempo de hacer todo tranquilamente en cinco minutos el Señor no te está pues yo sé que tú le puedes dar más de cinco minutos le puedes dar una hora gloria a Dios si no puedes darle quince minutos media hora al Señor no le pongas tiempos al Señor porque el Señor no te pone tiempos el Señor te bendice grandemente en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo entonces sé como una María y no sé cómo una Marta. Vives de adrenalina, vives de pronto de que personas que realmente no te están llevando al camino correcto. Entonces, ve, sé cómo es María, que está escogiendo lo bueno. Entonces, escuchando y teniendo esa comunión con el gran Yo Soy, con el Hijo de Dios, Jesucristo, y teniendo su Santo Espíritu en cada uno de vosotros. Ya para ir terminando, mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque él, él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, entregamos toda ansiedad, todo problema, Señor, toda situación, Señor, te lo entregamos en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo, Señor. Amado Rey, poderoso Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos revestimos de, esa, de ese yelmo, esa, de esa coraza, de ese, de ese escudo, Señor, de esa espada, de esas sandalias, de, de ese cincho de la verdad, para el Celestial. Y con esa autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo que Tú nos has dado, Señor, reprendemos, para el Celestial, todo espíritu de ansiedad, toda maquinaria, Señor, todo espíritu, Padre amado, que quiera realmente desviarnos de Tu camino, Señor, porque cada día queremos ser más lentos, más, más viejos y más sabios, en lo espiritual, Señor, que los, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos est eh, espirituales estén más atentos, Señor, a tu palabra, que nos llenemos cada día más de tu presencia en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra emisión. Eh, recuerda suscribirte, haz, eh, presiona clic y en la campanita para que recibas estos mensajes. También darle un like y escríbenos, pones comentarios. Tú te caracterizas como el, el piloto de combate o el piloto de comercial. Que tomas tiempo y realmente eres como esa María o, o eres como esa Marta. Dinos, comparte y, y danos esos, esos testimonios para glorificar al gran Yo Soy. Bueno, mis hermanos, nos veremos en otra emisión, aquí en la Preconquista. Bendiciones.